Mi amor, quiero saber dónde está el celular de tu mamá. Y voy a vengar tu muerte Marvin. Bienvenido a Farándula TV. Si te gusta nuestro contenido, te invito a que te suscribas, actives la campanita y comentes. A continuación veremos que Diana le dice a Luz que dónde está el celular. Entonces Luz le entrega el celular de Luna, su mamá. Quiero saber dónde está el celular de tu mamá. Cuando menos lo esperaban. Aquí los únicos que quieren apoderarse de la fortuna usando algunas artimañas legales son ustedes. Bótalo. Bótalo como a un perro. Mientras que Mabel descubre quién fue el cómplice a que Marvin se encontrara en un penal. Las caretas se irán cayendo. Doctor Manrique, el señor Olivares no abordó el avión. Entró en su maleta, lo acordaba. De pronto, Alma Hermosa le encuentra a Diana y le saluda. Se viene un capítulo de Candela en Luz de Luna. Hola. Y Mabel piensa vengarse por la muerte de Marvin. Y voy a vengar tu muerte, Marvin. Por si te gusta nuestro contenido te invito a suscribirte, activar la campanita y comentes. Estás en Farándula TV.